¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Buenas noches. Allá en YouNow, en YouTube, en Facebook. Bienvenidos. ¿Cómo están? Déjenme iniciar la transmisión acá en TikTok también. Espero que se escuche bien. Vamos a ver qué tal se escucha. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Saludos. Saludos, Vivar. Saludos, Jonathan. Saludos. A Jorge Durán, gracias. Saludos a Jonathan también. A Bárbara Méndez, ¿cómo estás Bárbara? Bienvenida. Arles, mi hermano, un abrazo allá en Yunao know, que me estás viendo. <coughs> Esperando el en vivo, dice Carl. Gracias. Emilio Laya, no estoy mejor, no estoy mejor, lamentablemente. Todavía no estoy bien sigo enfermo el día de ayer no no transmití porque me sentía pues enfermo en realidad oye sigo sigo enfermo no estoy no estoy bien pero tampoco estoy muy mal no no estoy muy mal pero aquí estoy con ustedes dice que onda, Oxlack, todo bien otros que hacen circo te, te ganan todos los días en transmisión Sí, claro, es que estoy mal, ahorita he estado enfermo, ya llevo casi dos semanas, voy a, voy a cumplir, bueno, voy a llevar una semana y media. No estoy tan enfermo, pero sí me siento decaído, entonces por eso no he entrado a transmisión. Hoy ya me siento, bueno, hoy me siento estable, ¿no? No estoy bien, pero estoy estable mañana tenemos un invitado mañana va a estar con nosotros jorge moreno para hablar sobre temas paranormales ya estuvo con nosotros Johanna díaz y mañana va a estar jorge moreno con nosotros así que va a ser bueno el programa del día de mañana a las 9 de la noche eh, tengo una variante de de exactamente mica carlos dice tengo muchas preguntas pues hazme las preguntas se te quita con un buen tepache, dice, no, el patrón, no, patrón, no, no, con tepache no. Contaré mi historia paranormal, dice Jonathan. Saludos, hola, saluditos desde Saltillo, Coahuila, Miranda Peña. <coughs> Perfecto para llegar a tiempo de mi chamba, bienvenidos a todos, qué bueno que estén acá. Adrián Raya, me da mucho gusto verlos, Bárbara Méndez, allá también en YouNow, gracias. En TikTok también. A ver cómo veo con luz. No, me veo igual de prieto con luz, entonces no hay mucha diferencia. De hecho, se ve que no me he bañado, se ve que no me he peinado, se ve que he tenido la pijama durante cuatro días. Gracias, El Oro Acapulco, un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Mica, qué buena onda contigo, Mica. Saludos a la familia Jiménez desde Chicago. Manu, bueno, buenas noches. Gracias. De hecho, hoy vamos a revisar las, las cosas que me han mandado al correo, al WhatsApp. Vamos a escuchar historias paranormales que nos llamen y nos cuenten. Gracias, Evelyn. Gracias, Mía también. Gracias. Gracias. Good day, Japan. Gracias, mi hermano, por estar acá también. Pues espero que ya mejore. Me, me molesta, me incomoda mucho estar así. Pero es que siguen también bajando. Bajando el frío en, en México. Este... No se quita el frío, ¿eh? No se quita al contrario. Está aumentando el frío. Y eso ha afectado mucho, la verdad. Guillermo Tapio me dice, hace una investigación con los de archivo extinto. No conozco los de archivo extinto. ¿Ustedes sí los conocen? ¿Qué tal son esas personas? ¿Qué tal eh, son... ¿Son de confianza? ¿No son de confianza? ¿Cómo los ven ustedes? Archivo extinto. Dice, hola, te recomiendo colocarte en las plantas de los pies antes de dormir un poco de vapor y calcetines. Eh, pues estoy bien calientito, la verdad, mi hermano. La verdad, eh, lo único que tengo es como irritación en la garganta y mucha, muchas flemas. Eh, y muy decaído, estoy muy decaído, o sea, como que hago esfuerzo y me canso mucho. Entonces, he estado muy decaído también, un poquito eh, deprimido por la enfermedad, pues me, me deprime más. Pero eso es todo, pero me da gusto estar acá porque, pues me, me puedo despejar un poquito. Ya me pegó el COVID, Chava Ramírez, ya me pegó el COVID, ahora sí. Eh, entro porque de igual me, me hacen sentir mejor ustedes, entonces me distraigo. Porque si no, ahorita seguiría estado acostado. La verdad, todo el día me lo he pasado acostado durante estos días. Eh, me han puesto inyecciones, pero ya llevo seis inyecciones y no siento que... Se... No estoy malo, no estoy tan grave. La verdad, estoy estable, muy estable. Pero la sensación de, de estar deprimido, la sensación de, de sentirme mal, de sentirme incómodo, eso afecta muchísimo, ¿no? Entonces no tengo como ánimo de nada. Y pues estoy pasando por un momento medio, medio feíto, medio triste, no, no, no me está gustando estos días que, que he tenido de febrero. Así que espero que se me quite pronto, que me mejore y que pueda hacer cosas mejor para el canal, las transmisiones, las entrevistas. Con el frío la verdad eh, es que me, me detiene mucho el frío, el frío me, me apaga toda la, la creatividad, me hace estar entumido todo el día. Y eso es terrible. Yo no sé, la gente en Estados Unidos, bueno, ya está acostumbrados ¿no? La gente en Canadá, en Estados Unidos, están acostumbrados a que está congelado y no salen de sus casas. Y pues tienen actividades dentro de su casa, pero tienen calefacción, ¿no? Acá en México no hay calefacción. Aquí uno sí siente el, el frío en los huesos. Y aparte, pues a mi casa no le da mucho el sol. Entonces está muy fría, parece un congelador. Y eso es muy feo. Pone el angelito a ver si te sana, dice Chop. Sí, sí, espero que ya. Lamentablemente me estoy muy preocupado porque el día jueves tengo mi grabación con History Channel y entonces no quiero quedar mal, ¿no? No quiero tener mis síntomas ahí con, con gripa, constipado, en, la, en plena grabación, luego son como nueve capítulos, me voy a llevar todo el día grabando tengo que aprenderme cosas, entonces estoy muy preocupado por mi grabación del jueves, eso me, me afecta más, porque sé que no estoy al 100, y, y, no, y no quiero fallar, no quiero que me dejen fuera del programa, si es que, si es que no puedo grabar, entonces corre el riesgo de que no de que no entre a grabación, si, estoy, si sigo enfermo, entonces eso es lo que me tiene más, eh, más deprimido, creo, porque si estuviera, si no hubiera problemas, si no hubiera tenido que grabar, pues me, me, me la paso así hasta que me cure. pero como estoy desesperado por curarme y ya nada más me faltan dos días, entonces, no sé. Invita a Melisa al directo, bro. Melissa no me ha contestado, no sé qué le pasó a Melisa. Eh, no le he escrito también, pero no sé, Mel Melissa es rara. Melissa es rara. Creo yo que es rara, porque no, no me ha hablado nada, mm, entonces no sé, no sé qué onda con ella, desaparece de pronto, es muy rara, siento que es rara, no sé. O sea, ¿qué pasa con el cuadro embrujado que tenías en tu casa, el de las muñecas, te pasaron más cosas? Carl Ludwig pues lo tengo allá afuera, ya si me pasan más cosas, yo creo que sí, pero no le he hecho nada más a ese cuadro maldito que tengo allá afuera, lo tengo con otras cosas con otras cosas malditas allá afuera, échate vaporrón en el pecho con té de canela y tómate un tapsín noche, te sentirás como nuevo, pues es que si siento que las, si las inyecciones no me han hecho nada, este ya no sé ni qué tomar, ¿no? Toma té de jengibre con limón y miel Ox, a Melissa la espantó a Witz y a Kira. puede ser, eh Ox todos somos raros, puede ser de TV hablemos transmisiones, Melissa todavía debe andar festejando con San Valentín, quién sabe, la verdad, Melissa no, no sé, no sé nada de ella, gracias a Johnny, que dicen, te va a salir todo bien, mañana amanecerás mejor, un baño caliente, y te unas alcohol, y te tapas todo, y verás que sacas el frío, mira, los archivos extinto. Eh, fíjense que sí he estado sudando en la noche, pero por las inyecciones, pero no, no estoy mal, no estoy mal, mal, mal, pero tengo mucha, mucha constipación, ¿no? Mucha mmm, gripa, como gripa, eso es lo que tengo. A ver si se me quita. Saludos, mi Oxlan, no dejes tanto tiempo, tempos solos. Fíjense que nada más no transmití ayer, el sábado sí transmití, el domingo no. Ah, es que no transmití domingo ni lunes, ¿verdad? Por eso los dejé solos muchos días, fueron dos días. Pues hoy, hoy dije, sí, vamos a entrar a transmisión. Hoy sí vamos a hacer transmisión. Eh, vamos a, a estar bien. Vamos a, a ver qué hay eh, dentro de los mensajes que me han mandado. Vamos a ver si alguien me manda una historia paranormal, si me cuentan historias ahí extrañas. Dice, -like, Oxlack, ya sé que estás enfermo, pero si te hace falta salir, estar encerrado, te hace mal, deberías probar a hacer ejercicio. Sí, Everge, de hecho, estaba haciendo, eh, tratando de hacer ejercicio. Cuando me enfermé, entonces llevaba como una semana haciendo ejercicio y ya me enfermé y ya valió, ya no pude hacer más ejercicio, pero sí me hace falta hacer mucho ejercicio, la verdad. Dice, los doctores le recomendaron a mi esposa cuando nos pegó el COVID solo tomar muchos líquidos y jugo de naranja, dice Chava Ramírez. Oglaxalame, por favor, estoy cumpliendo años desde Costa Rica, un abrazo, Álvaro Tenorio, desde Costa Rica, un abrazote. Gracias, es coronavirus, dice César, o la gripe de siempre. Pues, ah, ser la gripe de siempre, pero si me hago el test, me va a salir coronavirus. Entonces, es COVID, es COVID el que tengo. Gracias, güera chula, dice, saludos, Sox. pronta recuperación. que en Honduras somos muy fan de ti, eres genial. De hecho, Noel estaba viendo, pues, cómo, cómo se ha desbordado el país en Honduras, con la visita del Visito Comunica, Veo que, o sea, Luisito Comunica ha revolucionado ahorita el país de Honduras. No sé si siga allá Luisito, pero veo que tiene muchísimos seguidores. Entonces me sorprende bastante cómo, cómo una sola persona puede mover a tantas otras sin que sea un artista, ¿no? sin, sin que sea un actor famoso. El Luisito Comunica nos, nos muestra que pues el cariño que se le tiene en diferentes partes del mundo, es muchísimo, que sus videos llegan a muchas personas, eh, eh, y bueno, su, su contenido es solamente mostrando los lugares, mostrando la comida, y pues estaría padre, ¿no? Eh, hay muchos youtubers que hacen lo mismo, pero seguramente Luisito Comunica tiene su, su propio carisma, y eso es lo que hace que la gente lo quiera más, ¿no? Porque hay muchos youtubers que hacen lo mismo, pero no todos son famosos como Luisito Comunica. Entonces siento que su pimpollos y, <ríe> y su dato perturbador y cosas de esas son las que hacen que lo vean muchísimo. Entonces veo que en Honduras hay mucha gente ahorita, pues, eh, desbordada por, por ver a Luisito por ahí grabando. Dice José Pineda, ¿qué poca con aviud nos engañó a todos porque no dijo desde el principio que todo era una ficción? ¿O por qué crees que oxland no quiso decir la verdad? Con el caso de aviud subí un video para la gente que no, no había visto mi, mi canal de YouTube, subí un video del caso de aviud. Muchos de ustedes me habían preguntado y espero que recuerden que me preguntaban sobre el caso de aviud, sobre el caso de Mario Lara, sobre el caso, caso de Joshua Luke. Y siempre les he dicho, gente, que son falsos, pero desafortunadamente no tengo las las herramientas necesarias para demostrar que son falsos eh, y como nadie los puede desenmascarar pues ellos siguen diciendo que son verdaderos no y muchos muchos de sus seguidores porque tienen bastantes creen que esos casos son verdaderos pero no gente son falsos afortunadamente a viud como se le acabó seguramente ya la idea de, de esa historia del demonio en su casa, como ya había seguramente agotado todos los recursos o ya no se imaginaba más seguir con este tema, o quiere empezar a hacer otra, otra nueva historia, lo que hizo fue eso, decir la verdad, decir que su caso era una RG pero eh, me cayó mal la viud, debo de decirlo, porque está bien que diga que, salga que, diga, oh, que es una RG y que bueno, que todos se lo creyeron, o okay. que todos se lo tenían que saber, más bien, su idea o su postura de aviud es que todos tenían que saber que eso era un RG, que era falso. ¿Quién se va a creer que era verdadero? ¿Qué estúpido se iba a creer que era verdadero? Incluso dijo que, que había muchos youtubers que hacían videos con su caso y que eran buenísimos, pero que los que los desmentían que eran unos payasos, que eran youtubers payasos los que desmentían su caso. Porque el, eh, lo que él hace es para entretenimiento y que todos, todos lo saben. Que los únicos que no saben son los payasos que lo desmienten. El chiste es que obviamente a Viud no le gusta ni le conviene que le digan que su caso es falso. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Y él trata a los otros youtubers que le siguen el juego como los super buenos, ¿no? Como los youtubers famosos, geniales que siguen su juego y eso sí son espectaculares pero los que dicen la verdad no esos son los payasos entonces me parece que la actitud de la viuda es completamente absurda la gente estaba por su caso porque creía que era verdadero porque creía que algo le estaban pasando porque se preocupaban por él porque querían ver si se podía investigar más ese caso si era verdadero pero no por estar siguiendo una RG si ya les dices que es una RG, te va a seguir gente, sí, y se va a entretener. Pero ya no te va a estar preguntando, ya no va a estar preocupándose por ti, etcétera Y los videos que hagan esos youtubers famosos, geniales, sobre el caso de Aviud pues ya también todos lo señalarán como que es falso. Porque la gente sí está buscando cosas verdaderas. Y esta gente lo que hace es eh, hacer historias ficticias, que no está mal, no está mal que, que hagan las historias ficticias, está mal que no digan que es ficción, está mal que hagan creer a la gente que lo que le está pasando es verdad, y eso es lo que todos los demás hacen, todos estos exploradores paranormales y demás, hacen eso, lucran con la credibilidad de la gente, quizá Abiud no ganó nada, dice que no ha lucrado, que, que no, no estafó a nadie, estoy de acuerdo, Abiud seguramente no, no estafó a nadie, no lucró con su caso, sí ganó muchos seguidores, pero, eh, no, al final de cuentas no estaba generando o haciendo un beneficio de eso, entonces por ese lado está bien, pero los exploradores paranormales u otros, por ejemplo, que, que sí piden donaciones, que sí piden apoyo y que están haciendo fraudes, eso la verdad le toman el pelo a miles de personas, incluso ya millones seguramente de personas, y creo que eso no se vale, pero la culpa tampoco es de ellos, ¿no? La culpa es de todos nosotros si le seguimos creyendo a muchos de estos charlatanes que hacen su contenido sin decir que es falso o, o porque no nos ponemos a, a confrontarlos y, y pedir pruebas de que eso sea verdadero o, o quedarnos al margen de eso porque siento que, que ellos se aprovechan mucho y entre más sacan cosas que les pasan, más uno se los cree más quiere uno ayudarnos y demás y al final de cuentas vean se termina riendo como Abiud. Abiud se, se ríe en su video diciendo que quién se va a creer que eso es verdad, que todos sabían que era una RG, se, y se, se burla, obvio no, todos estaban con la idea de que el caso de Abiud era verdadero y lo mismo con la con la tienda de Maria, de Mario y lo mismo con lo de Joshua Luke, es lo mismo gente, con todos estos casos que han salido son los mismos, El eh, Carlos Neymes es lo mismo, el Fernanda Ní es lo mismo, pero la gente sigue creyéndoles mucho. Eh, mi canal era para eso, ¿no? Para desmentir cosas, para demostrar que, que es verdadero, qué es falso, porque acá, pues, nos interesa el fenómeno, nos interesa hablar de este tipo de cosas, pero como algo serio. Eh, pero, pues, nos ha ganado, gente, la verdad, han, nos han ganado todos los charlatanes, como en toda la historia de la, del mundo, ganan más los charlatanes, ganan más todos esos canales que mienten, que hacen fraudes, que cuentan historias de terror, todo eso, eh, le gusta más a las personas, le gusta más a las personas, Lo, las cosas que dicen la verdad son aburridas, las cosas que cuentan la verdad o ven el tema de una forma más profesional, objetiva, no llaman mucho la atención, entonces creo que en la rama en la que estoy, estoy está padre, pero no es para todos, no, no es para el entretenimiento, aquí lo que va a vender siempre más es el entretenimiento y nos va a seguir ganando todo el tiempo, todo el tiempo va a seguir ganando el, el entretenimiento que es lo lo, far, lo falso, no, lo absurdo y es lo que va a seguir y aparte dijo Biud que iba a, a bloquear a todos los que pusieran que su caso era falso, o sea ¿Por qué se tiene ahora que? Dice que lo va a hacer porque es su perfil personal y que él tiene todo el derecho de bloquear a quien quiera. Pero pues obviamente si alguien le dice que es falso, pues porque es falso, es porque él provocó eso. Si, si fuera verdadero y le estuvieran diciendo que era falso, pues a lo mejor tendría por qué molestarse, pero si le están diciendo una verdad... Dice Parchis con Don Sergio, que, ¿qué opino del canal de, de Breakman? Bueno, el canal de Breakman como, como el de Cabeza, como el de Dross, como Trinstar, como Undea, como varios de estos canales que recopilan historias de terror, pues es lo que hacen, recopilan historias de terror, ¿no? Incluso por eso sus videos son voce en off, porque lo que hacen es contarnos las historias pero no nos dicen si son verdaderas o son falsas, simplemente las cuentan. Ahora, como les digo, ellos no tienen la culpa, la mayoría de la gente es la que tiene la culpa porque todo lo que sacan, la gente se los cree. La gente no distingue que es un canal de historias de terror y piensa que todo lo que dicen ahí es verdadero. Entonces, eh, muchos de esos casos, muchos de esos temas, se siguen creyendo verdaderos y se hacen muy populares pero pues solamente son historias de terror, que, la, que, la, que los youtubers se agarran de diferentes partes, los vuelven videos, y listo, ese es su contenido. Entonces es muy, hay, hay que diferenciar a, a personas que hacen contenido de terror, personas que hablan sobre leyendas, personas que hacen exploraciones paranormales, personas, personas que hacen investigación, personas que hacen documentales, todos eh, tienen o van creando su contenido de diferente eh, forma y con diferente presentación, pero los que llaman más la atención son los que es de entretenimiento, porque hay más gente que se deja influir, porque hay mucha más gente que, que le gusta eh, creerse esas historias. Yo vi muchos mensajes en, el, en la página de Aviud que decía no me importa Aviud, si tú dices que es falso, yo siempre seguiré creyendo que es verdadero. Entonces, la gente avala y acepta ese tipo de cosas. Y por eso es que, pues, se detiene el mundo en muchos en muchos aspectos. En muchos aspectos es como se detiene el mundo, porque la gente eh, no va con, con, lo, con lo verídico, no apoya lo justo. Estaba viendo lo de los boletos de Bad, Bad Bunny. Estaba viendo que dos chicas se formaron en la fila y que no tenían dinero para entrar al concierto de Bad Bunny, pero que iban a pedir dinero hasta conseguir que comprar el boleto en la fila. Y hicieron una publicación y muchas páginas la compartieron, muchos comp compartieron que, este, que las chicas necesitaban dinero para entrar al concierto de Bad Bunny. ¿Y qué sucedió? Pues que mucha gente se unió y les dio dinero en la fila y les dio dinero por internet y lograron comp comprar sus boletos, cuenta como ocho mil pesos los boletos, para juntar 16 mil pesos en un solo día, eh, o sea, las chicas lo lograron, lo consiguieron, ¿no? Y entonces había una publicación donde decía que, que cómo era posible que esas chicas estaban pidiendo dinero y les dieron 16 mil pesos para sus boletos, cuando había otras publicaciones de, de perritos que de la calle, de un abuelito que estaba vendiendo sus artesanías y no se las compraban, de gente que, que quería comer, etcétera. Muchas publicaciones de Facebook que pedían ayuda y que tenían un like, dos likes, un comentario. Y esa de las chicas de Bad Bunny tenían muchísimos comentarios, muchis, muchísimas compartidas, likes y demás. Entonces, a eso vamos. La gente... Eh, pues no es justa, no es justa y apoya lo, la porquería, gente. Y pues ni modo, la verdad, ni por qué ya enojarme, ni, ni qué hacer. Esto ha sucedido en toda la historia del planeta con el ser humano. Entonces son más, son más la gente que no está, que están así. Son, es la masa, es la masa, la que es controlable, la que a la que se le pone una religión, a la que se le impone un gobierno, a la que se le impone cualquier cosa, es ese tipo de gente, son millones, millones de personas. Por eso eh, digo que, que la evolución mental, que la inteligencia, no todos tienen la misma inteligencia ni el mismo razonamiento. Todas las personas nacemos con un IQ diferente, y hay unos que nacen así, literal, en blanco su cerebro. Y así viven, y así subsisten, y así son, ¿no? No no se sientan mal por lo que voy a decir ahorita, pero es, es lo que siguen las masas. No está mal que les guste algo. No está mal porque, pues, para eso hay muchas cosas que nos, nos gustan de pronto varias cosas. Pero, por ejemplo, lo del Super Bowl. Estaba viendo el día domingo que todos hablaban de Super Bowl, pero por el medio tiempo. O sea, todos, ¿vas a ver el medio tiempo del Super Bowl? ¿El medio tiempo? ¿Por qué el medio tiempo? Pues si en Super Bowl es el evento, ¿no? Y todos no, todos en México, yo no sé, en Estados Unidos seguramente sí, estaban al pendiente del juego, pero en México es como, vamos a ver el medio tiempo, sí, sí, nos vemos para ver el medio tiempo. ¿Qué, ¿Para qué el medio tiempo? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Y me, es como, como si fuera una obligación, oye, si ¿sí viste el medio tiempo. ¿Qué opinaste del medio tiempo? Gente, hay un chingo de cosas que hay que hacer, de verdad. Yo creo que muchas. Sí está bien entretenernos. Sí está bien descansar. Pero <coughs> ya pasó lo de Spider-Man. Ya todos con su mame de Spider-Man. Ya pasó el medio tiempo. Ya su mame del medio tiempo. Va a venir una cosa recientemente. Todos van a seguir con el mame. Todos siguen. Siguen las tendencias. Siguen les digo, no está mal que algo les guste, pero todas, todas las tendencias, ¿es en serio? Es como que nos, nos van controlando, ¿no? Como que el, el entretenimiento no nos tiene controlados completamente. <tose> Dice Margarita Costa, estaban los raperos de mi época, voy a, regreso tantito. Yo no sé cuándo se empezó a dar esto de los shows de medio tiempo, pero pues creo que lo importante era el partido. Pues Es una final, es fútbol americano. A, a mí a mí me gusta, lo entiendo, pero no lo veo. Este, Pero el show de medio tiempo es como ya lo más espectacular. O sea, no esperas el Super Bowl, ¿por quién va a ganar? ¿O por quién va a jugar? ¿Quién se va a enfrentar? ¿Quién se va a llevar el trofeo Vince Lombardi? Sino, o ya, o ya no dan el Vince Lombardi, eh, están esperando por quién va a estar en el show de medio tiempo. No sé, no, no le veo la gracia, la verdad. Pero bueno, afortunadamente estuvieron los raperos que dicen, yo no lo vi, pero obviamente vi todas las publicaciones. Entonces estuvieron los raperos de nuestro tiempo, dice, eh, decía quien, mi amiga, ya no vi quién decía, Margarita, creo que decía. Que estaban los raperos de nuestro tiempo y pues ¿qué, qué tan rápido se ha ido el tiempo afortunadamente no porque si hubieran estado los de este tiempo pues hubiera sido doblemente decepcionante que la gente ya estuviera viendo esto los raperos de actualmente ya creo que es trap ya no sé qué se trata este este tipo de, de nuevos talentos pero bueno dice el fútbol y la mayoría de sus deportes su verdadero propósito es generar dinero dice MAMG eh, pues sí, claro, claro, todo es un show para generar ingresos gente, todo es para ganar dinero gente, cuando pones nuevos videos de fantasmas, dice Ford C ZLS, pues todos los días mi hermano, lamentablemente como les digo, mi, mi página de YouTube no se promociona, pero todos los días subo videos eh, en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook también y ahora ya estoy subiendo. Dice, por aquí en Argentina se está propagando muy rápido una gripe muy fuerte. No sé si será COVID, pero hay mucha gente con gripe y fiebre alta. Pues mi hermano acá también en México, la verdad, estamos pasando... Eso es que son las enfermedades estacionarias. O sea, independientemente de si existe el, el, el COVID o no existe, la verdad, eh, esas épocas que es enero, febrero... Son, es época de, de enfermedad estacionaria, que es gripa, tos, calentura, todo eso, por los cambios de temperatura. O sea, es normal. Toda la vida, todos los años hemos tenido enfermedades estacionarias, como las hay en, en, en verano. En verano en México todos se comienzan a enfermar del estómago, de diarrea, vómito, ese tipo de cosas. Es, es, el, es el tipo de, de enfermedades estacionarias. Pero... Como ahora está todo este tema, pues se lo adjudican. Y yo la verdad, les voy a ser bien sincero, no sé si las pruebas que hagan y tengas el, gripo, el, el virus de la gripa y te salga que es COVID, o sea, no sé, puede ser que sea muy posible eso, eh, que te enfermes, que vayas, te hagas una prueba y te salga que es COVID, cuando en realidad, pues, es el virus de la gripa, ¿no? No sé, puede ser que sí sea, ¿eh? Yo estoy seguro que si yo voy, seguramente me va a salir que, que tengo COVID. Eso ya es como... Eso es como que lo que creo. Y yo no estoy espantado ni mucho menos. No me espanté desde ningún momento de la pandemia. Ahora ya la gente no se espanta. Ya todos saben que les da y que se curan. Pero antes todos morían, ¿no? Todos iban muriendo a quien le diera. Entonces, creo que... Eh, no, no, no estoy espantado para nada de decir COVID o lo o ¿no? La verdad es una enfermedad que no creo que me vaya a matar, seguramente me voy a morir de otra cosa. Espero que no sea tan feo de cómo me vaya a morir, pero no, de esta enfermedad, obvio, ¿no? Pero yo creo que a todos los que tienen gripa les sale COVID, seguramente, es eso es lo que yo siento. Oye Oxlack, hace unos años estudiando las carreras estuve viviendo con mis papás y saliendo al patio de madrugada para aprender el calentador vi un conjunto de niños pero muy chiquitos son malos, son duendes Uy, de GB dice que vi un conjunto de niños muy chiquitos cuéntanos más, cómo estaban esos niños chiquitos, qué estaban haciendo dice Mark Doretti. se supone que el Omicron es más leve saludos Oxlack y Melissa no está Melissa pero le mandamos un abrazote saludos a Beatriz Alejandra, gracias Beatriz, Alejandra, no te morirás, serás eterno, dice Felipe Ponce. Fíjate que, ya no sé si me está dando ganas de ser eterno Felipe Ponce, porque, pues uno está cómodo mientras tiene familiares, mientras tiene seres queridos, pero si uno fuera eterno, pues se me van, se me morirían mis familiares, se morirían, eh, pues mis seres queridos, y con quién me quedo, ¿no? Y depende cómo me vea en la edad, es con la gente que me voy a, a, a relacionar. Y entonces, eh, tendría que seguir trabajando para seguir viviendo, y tendría que seguir relacionándome para tener gente que me quiera. Entonces, no sé, eso, eso es medio, medio feo. Imagínate, trabajar eternamente está pesado, ¿no? ¡Qué miedo! Trabajar eternamente. Dice, dice Armaje 192. Obviamente no, OSAC, El kit de detección de COVID identifica influenza y el COVID por medio de PCR El la Es una variante de COVID. O sea, sí, mi hermano, eso es lo que les hacen creer, eso es lo que yo digo. O sea, sí, sé que las pruebas de COVID muestran que tienes COVID, o las otras pruebas muestran que tienes Omicron. Pero es lo que yo digo, es lo que les hacen creer. Si yo me la hago, seguramente me va a salir que tengo Omicron o COVID. O sea, ahora, ahora ya no piensan que hay gripa, la gripa ya no, ya no le da a nadie, ¿no? Dice, Oxlack, soy sincero, no creo mucho en lo paranormal, pero tú dices que esas cosas sí existen. ¿Qué cosas paranormales crees que sí existen y por qué? Pues mira, eh, la verdad hay millones de cosas paranormales que existen, millones. Que tú no las conozcas, que nosotros no las conozcamos, no significa que no existan. Las cosas paranormales son lo que está al otro lado de lo normal, ¿no? Lo que es anormal, lo que es desconocido, entonces en todos los aspectos puede haber cosas paranormales, algo que no se nos haga normal y con eso se vuelve eh, sobrenatural. Eh, pasa que tenemos el, la mentalidad muy cerrada, muy muy cerrada, tenemos una mentalidad muy chiquita, no tenemos conocimiento absoluto de todo lo que hay en el universo, lo que hay en nuestro organismo, lo que hay en la vida, lo que es la realidad, eh, somos una especie muy joven que hemos avanzado y evolucionado muy poco mentalmente muy poco entonces sí, parecemos ya volamos ya tenemos internet ya fuimos a la luna o sea, sí nos creemos como superhéroes pero la verdad es que no la verdad es que apenas estamos conociendo nuestro alrededor nuestro entorno apenas hay miles de cosas desconocidas y eso es lo sobrenatural. Es sobrenatural y da miedo porque lo desconocemos, pero en algún momento vamos a tener conocimiento de eso y tendremos nuevos eh, elementos, nuevas, nuevas ciencias, nuevas formas de ver el mundo. Y entonces lo paranormal deja de ser paranormal para volverse una realidad, volverse ciencia. Entonces, eh, si tú me mencionas que que lo paranormal no crees que exista, estás muy equivocado porque hay millones de cosas paranormales, lo paranormal y lo desconocido, lo que aún todavía no podemos investigar y conocer, no creas que el mundo ya lo conocimos a su, en su 100% nada, no, no, no, no lo no hemos conocido ni en unos eh, 10% seguramente, por eso es tan interesante y por eso que lo paranormal siempre va a seguir. ¿Qué hizo que cambiaras tu forma de, cre de crear videos? Haces un gran trabajo, pero cambiaste mucho el contenido. Cuéntame, Mario Alberto, ¿cómo...? Ya me he platicado sobre lo de contenido. Si antes desmentía casos, era porque... No me denunciaban hasta que me empezaron a denunciar por desmentir casos. Mi canal se fue tres veces a la Shed, ¿no? Tres veces me tiraron mi canal de YouTube. Entonces ya no pude hablar de personajes, ni de personalidades, ni de otras personas, ni, ni de temas, porque me los, me los sancionan, me los, me los eh, señalan, y entonces me notifican como que son videos que no pueden estar en la red. Por estar hablando de otras personas, y entonces por eso dejé de hacer videos que videos que pudieran afectar mi canal. Lo, los charlatanes ganaron, la verdad, y es por eso que dejé de hacer el contenido. Ah, no puedo desmentir videos también porque me tardo mucho en desmentir un video. Imagínense un solo caso, me tardo muchos días y la gente eh, se aburre de ese caso en dos o tres días. Entonces, cuando yo ya tengo la respuesta, ese, ese caso ya pasó. Ya la gente ya no le interesa. Por eso de, también dejé de hacer las investigaciones. Ahora, dejé de hacer eh, videos como documentales porque me tardaba mucho tiempo, dinero, esfuerzo, y a la gente ya no les interesa. La gente quiere videos más rápidos, eh, menos contenido, más morbosos y desechables. Entonces, mi, mis videos ya no pudieron sostenerse económicamente por eso por eso ha sido tan difícil ahora esta transición porque no tengo la, la plataforma no me apoya la gente ya no le interesa el tipo de contenido eh, cada vez es más más gente que le gusta el morbo videos rápidos entonces para yo poder hacer un video bueno si hay un terremoto Junto a los videos del terremoto los subo y eso sí me llegan a cien mil vistas. Eso es fácil, así sí. Pero de otra cosa no. El Cuno cobraba por saludos, gracias. El reino de la fugacidad. Sí, es, es muy fugaz ya ahora, eh. Ahorita gracias por estarme viendo. Estamos platicando. Creo que es un espacio para poder platicar ciertos temas, tener opiniones diversas, compartirlas. Y eso hace atractiva las transmisiones, de que a veces entras a ver a una persona para saber qué piensa, qué opina, qué hablan de, de cierto tema, por el chisme eh, y por entretenerse, por sentirse acompañados, es otra forma de entretenimiento, es una forma como de platicar con una persona. Por eso en esas transmisiones, pues hablamos de lo que sea, porque lo que se trata aquí es de estar juntos, de pasar el tiempo, de escucharnos pero en los videos, eh, no sé, no sé, yo, yo veo, por ejemplo, hay gente que ya se acostumbró a los videos de Luisito Comunica, a los de Yulay, que si los ves tampoco son tan interesantes, ¿no? Eh, sí están, sí están entretenidos, sí están entretenidos, pero no sé cómo a la mayoría de la población sí les, sí les podría llamar la atención, no sé yo siempre que voy a un lugar, están viendo a Lucito Comunica, todos, en todos lados, están viendo a Lucito Comunica, y a mí también me entretiene, yo también lo veo. Pero no sé si ya no le estoy sin, sintiendo el, el gusto a las cosas, porque no sé, ya no, no me llama mucho la atención, ya muchas cosas, yo creo que va a ser mi enfermedad mental, porque ya no me llaman mucho la atención las cosas, o sea, como el de Yulay, que un día con la policía de Catepec, Así como, no sé, no me interesa que haga la policía de Catepec, ¿no? Y, de, y aún así de pronto los veo. O, o apenas subió un video de unos viejitos haciendo ejercicio, ¿no? Unos viejitos que hacían mucho ejercicio y es como, ah, pues padre por los viejitos que hacen ejercicio, pero no sé, no, no, no sé, no sé. No, tiene, no, me, no le veo sentido ver a unos viejitos haciendo ejercicio. Luisito Comunica cuenta más, más, más historias porque tiene más oportunidad de ir a lugares y de lo que conoce, pues platica. Entonces, pues hay cosas que no conocemos, que son diferentes y eso nos llama la atención. Pero pues unos viejitos haciendo ejercicio es como, no sé. Dice Familia Becerra Leyton, ellos innovaron en lo que hacían este, te estás quedando atrás, pues mira, Luisito Comunica hizo el mismo, los mismos videos que había un youtuber estadounidense en esa época, que era muy famoso, Casey Nesta, se llama el youtuber Casey Nesta, cuando yo, Luisito Comunico, Lu, Comunica hacía videos entrevistando a gente en la calle, porque eso es lo que hacía Luisito Comunica, por eso se llama Luisito Comunica, Luisito entrevistaba a gente en la calle, cuando sale este Casey Nesta, hizo una revolución en Estados Unidos. Y entonces Luisito copia el contenido de Casey Nesta y ¡pum! Funcionó en Latinoamérica también. Luisito comunica de ser de los cinco amigos o de los cuatro amigos de No me revientes, llegó a ser el número uno con eh, la fórmula de Casey Nesta de Estados Unidos. Y por ejemplo, este, Yulai, Yulai me gustaba mucho porque él hacía bromas, bromas en la calle, y estaban buenas sus bromas, la verdad le salían muy bien, y ganó mucha gente así haciendo bromas, pero después comenzó a copiarle al estilo de Luisito Comunica, y ahora es lo que es como el, el segundo de Luisito Comunica, ¿no? <tose> Este, y Yulai hace ahora los, los videos como Luisito comunica y dejó de hacer las bromas. Eh, ya no sé, hay unos videos que ya no gustan, ¿no? Como de, de Yulay, pero a la gente sí le gusta. O sea, como esos videos con la familia millonaria y demás. No sé, no sé, no es de muy mi agrado eso. Me gustaban más las bromas. Dice, buenas noches, Othla, hace unos años estuviste en Acámaro, Guanajuato. Sigue siendo un misterio las figuras de dinosaurios. Quiero saber si hay más investigaciones acerca de ellas. Y si los si los hay, pásame por favor links. Me apasiona el misterio. Saludos desde Acámaro. No hay más, Manuel eh, Josué. Josuel. No hay más datos sobre las figuras de Acámaro. La verdad han sido destinadas al olvido. Al lugar de los fraudes. Los, los historiadores o los científicos o la gente de, de, eh, del conocimiento hablan sobre las figuras de cámara como que son fraudes entonces hasta ese momento se mantienen como curiosidades no como cosas verdaderas como fraudes nada más las figuras de cámara y no se les va a quitar el estigma eh en alrededor del mundo conocen las figuras de cámara y si sí las catalogan como un part pero en México están catalogadas como uno de los fraudes históricos. Dice Ox, mejoras videos revelando cómo los charlatanes hacen sus videos, algo así como el mago que revela sus secretos. Yo creo que sí, Doretti. Voy Doretti. Voy a evolucionar seguramente, tengo que evolucionar. En la vida todas las cosas te van presionando, te van exigiendo cambiar, hacer nuevas cosas. Eh... La verdad, no sé cuántos años tengan ustedes, pero eh, la, la vida, la vida cuando uno no la está pensando mucho, se va como agua y piensa que, que siempre uno va a estar bien, que siempre uno va a tener que comer, que siempre uno va a tener una casa, que no va a tener problemas, que va a tener aventuras, eh, no no no no tenemos preocupación mucho de la vida cuando estamos jóvenes solamente nos dedicamos a ir a fiestas a conocer amigos, amigas a salir de viaje, a pasear a ver cuánto le ganamos al día hoy a jugar videojuegos a entretenerse, a echar la broma y muchos se siguen con esa línea ¿no? pero la verdad cuando vas creciendo más y más, vas empezando a tener responsabilidades y empiezas a pensar eh, no pues una casa donde voy, voy a vivir eh, comida diaria o mi familia que se va a alimentar o necesito ropa o necesito un trabajo si este trabajo me corren si este negocio se me cae si ya no puedo pagar las rentas y el internet y empieza una preocupación terrible y te das cuenta que aunque estés trabajando o, o que tengas negocios no te van a durar toda la vida y que te empiezas a enfermar y que te empiezas a ser más viejito y que empiezas a, a la gente que te rodeaba y te quería y te cuidaba y demás empieza a alejarse eh, empiezas a darte cuenta que estás solo en el mundo y que tienes que salir adelante tú y es ahí donde uno ya la empieza a pensar mucho y comienzas a, a, a ver al futuro y decir tengo que hacer cosas importantes y las necesarias para mi, mi cuando ya esté viejo, porque si de pronto ya estás enfermo de una cosa, de otra cosa, ya no puedes valerte por ti mismo de, de, de pronto, ya valiste y vas a empezar a tener una vida completamente raquítica, terrible, morir en vida, y es por eso que, que uno tiene que renovarse. Eh, yo sé que nadie experimenta en cabeza ajena, ya cuando uno comienza así, es porque ya la siente, ya siente que le está llegando su momento de, de preocuparse. Mientras tanto, pues disfruten la, lo que es la vida y de que no hay problemas, ni que hay ninguna... Ni, ni, ninguno va a pasar nada malo, ¿no? Pero ya cuando ya estén grandes y tengan responsabilidades, sí se siente terrible, ¿eh? Es muy feo, muy feo crecer y darte cuenta que que no tienes nada comprado, absolutamente nada comprado, ni tu trabajo, ni tu vida, ni tu salud, ni tu compañía, ni el amor, no tienes nada comprado. Y entonces da mucho miedo qué es lo que va a hacer de ti en los siguientes días. Dice MAMG, Yulai promueve la mediocridad y el conformismo a las personas que se hacen llamar humildes y los hace sentirse orgullosos de ser pobres sin motivos de superación. Dice MAMG. Yo veo... Yo no sé cómo catalogar el, el contenido de July pero... Eh, pues sí se, se mueven muchos sectores como urbanos, eh, de clase baja. Eh, nos muestra un poco... Bueno, pues, ¿qué nos va a mostrar, no? Pues si nosotros vivimos en esa sociedad, nos muestra cómo es la pobreza, pues ahí vivimos todos, ¿no? Entonces, este pues es como que pan con lo mismo, porque si salimos aquí a la calle, veo mi colonia igual, ¿no? Ve, veo los mismos padecimientos. Entonces, como que Yulai hace contenido para ricos, porque eh, quieren ver cómo viven los pobres. Para Uno que es pobre, pues está viendo cómo, cómo hacemos las cosas nosotros, que comemos que tortas, de, ¿qué? tortas de tacos y madre y media, o sea, la verdad... Yulai muestra el, el México normal. Eh, dice, la mayoría de los youtubers en Latinoamérica copian a los youtubers gringos. Pues los más inteligentes, eh, la verdad. dice Luisito Comunica ya aburre, eso me preocupa gente porque no me preocupa quien les aburra Luisito Comunica y ya no me preocupa mucho por mí porque yo ya llevo 14 años haciendo contenido sé que de alguna forma ya cansé en algún momento o a muchos les cansé eh, Luisito Comunica debe de tener menos tiempo seguramente unos 8 o 9 años Ocho años, yo creo, ocho años. Más o menos como a los diez años es cuando ya alguien comienza a decaer. Entonces, todos estos que son famosos, en un momento van a decaer. Ahí tenemos al wherever, ¿no? Wherever era súper famosísimo y sigue siendo, sigue siendo muy famoso. Pero ya la gente ya no lo sigue como antes, ¿no? Ya no es de que vaya a Ecuador y todos lo sigan como Luisito comunica. Entonces, yo creo que a Luisito Comunica y a todos los youtubers que están grandes, pues les va a tocar lo mismo que a mí y a los mismos que a los youtubers de primera generación. Ya van a empezar a, a, a caer y van a empezar a subir otros que son de nueva generación. Entonces, eso es lo preocupante, gente. Yo ya 14 años dentro de YouTube, obviamente ya vi de todo lo que hay que ver, vi toda la historia de YouTube y estoy sufriendo las consecuencias de, de eso, ¿no? Y sé que van para allá muchos de mis compañeros. Entonces, por eso ya me preocupo mucho en mi futuro. Estoy pensando qué hacer. Me gustan las redes sociales, me gusta compartir, me gusta hacer los videos, me gusta mi tema paranormal. Yo sé que yo ya puedo seguir haciendo lo mismo con mis temas paranormales. Yo puedo hablar en unas conferencias, puedo escribir libros. Tengo mucha mucho material para escribir mis, mis libros. Eh, puedo seguir eh, saliendo en programas y puedo cre seguir creando contenido sobre mi tema, porque eh, aquí el único viejo que se hace soy yo. Mi tema sigue vivo, sigue, sigue latente. Y si, hay, y si no hay expertos en el tema y yo puedo ser uno, pues me colocaré dentro de uno de estos, de estos lugares, de personas que sepan hablar del tema. Y entonces yo tengo ya más estable un futuro, quizá porque bien o mal, el, del conocimiento se gana, quien tiene conocimiento genera dinero, entonces de mi conocimiento se puede sacar dinero y vivir con eso, pero me da mucho miedo, yo no quiero nada más vivir, no, ni sobrevivir, quiero estar más asegurado y eso es lo que me, me tiene ansioso, tener algo ya más asegurado, pero no hay nada asegurado en esta vida por lo que veo. Dice Oxlack, tu contenido es el mejor. Muchas razones. Disculpen los dos videos tuyos de las calaveras de cristal. ¿Qué opinas de los mitos de la calavera más famosa? La calavera de Michel Hedges. Eh, se dice tantas cosas de la calavera de Michel Hedges. Que tiene poderes. Que se puede ver el futuro en ella que puede curar personas, que brilla en la oscuridad, que es una biblioteca histórica, que ahí se quedaron guardadas las, los momentos importantes. Eh, yo creo que... Yo creo que de todo lo que se dice, eh, no, no es verdad. La, la verdad siento que... que sí es misteriosa, pero no creo todo lo que se dice alrededor de ella. Y es que no hay como. No hay cómo comprobarlo, ¿no? Me gustan los misterios, me gustan las historias que hay alrededor. Podríamos creerlo, pero no asegurar que es verdad lo que dicen sobre las calaveras de cristal, ni que son 13 cráneos. Eh, y los cráneos que se han encontrado, todos son diferentes. Sí son de cuarzo, pero son trabajos hechos de diferente forma. El de Mitchell Hedges es el único cráneo... Eh, en dos partes, y el único con ese tipo de, de construcción increíble, ¿no? Una pulida y una, un modelado tan impecable que no pudo haber sido hecho por, una, por un hombre. Se cree que pudo haber sido por una máquina. Así que yo creo que hay un misterio con el canal de Mitchell Hedges, pero eh, no sé si sea así como lo mencionan. Gracias, Owen. Estaría bien que me dijeran qué si sí les gusta, qué no les gusta de mi contenido. Para evolucionar, yo tengo que evolucionar. La verdad, ahorita he estado muy enfermo de, de tantas cosas. Tengo muchos años enfermo. Eh, la verdad, eh, ha sido pesado. Muy pesado. Porque uno se acostumbra a, a estar bien, a que le vaya bien. Y apenas uno baja poquito, comienza de verdad a sentirse muy mal en todos los aspectos. Entonces, yo voy a evolucionar en mi, en mi contenido de alguna forma. Y tres veces me he caído en internet, tres veces mi canal ha sido derrumbado. Así que puedo regresar una vez más. A ver... <coughs> Las flemas no me dejan, no me dejan las flemas. Ah, ah, ah, ah. Dice uno que otro video de Luisito de Yulay me gusta, no todos los videos están buenos. Sí, hay, hay, hay algunos videos de Luisito de Yulay que son muy buenos, hay otros que no tanto. Se nota también, si la gente se da cuenta, cuando un youtuber hace un video que que va dedicado, que se esforzó. Y otros donde se ve que nada más grabaron ahí un rato y que lo suben. Saca las monas. Ya voy a sacar las monas, sí. Ya, yo creo que por eso hay mucho monero, ¿no? ¿Por qué? <risa> hay una leyenda hermana que dice... Que si dices más de tres veces Yulai, en un en vivo tus codos se ponen celizos, cenizos. ¿Yo qué digo, mi hermano? Yo estoy igualito a Yulai, así que... También si dicen Oxlack, se ponen sus, los codos cenizos. <risa> Dice, toma tu colo Oxlack para que te saque todo ese gargajero que tienes ahí. Vi un video en TikTok, este, donde... Una chica, yo creo que ese lo voy a hacer el jueves porque tengo que grabar con History, no puedo tener flemas ahí, está hablando, o sea, me va a ser muy difícil. Vi un video en TikTok donde una muchacha se mete ajos en la nariz, se apela los ajos, se los mete en la nariz, se de, se queda un ratito ahí y después empieza a, a escurrirle el moco y ya se saca los ajos y se le sale así las, las flemas así mucha mucha mucha flema así. se pone un tazón para recibir toda la flema que sale muchísima me dio mucha mucho asquito pero yo creo que sí lo va a tener que hacer y lo va a tener que hacer ya desde mañana para para no estar así con estas incomodidades A mí me gustaría que investigues casos y videos, pero consultando con científicos reales de diferentes ramas, como lo hacía Discovery cuando era un canal de documentales. Eh, eh, me gusta tu idea prueba. Pasa que ese formato es un formato muy de televisión, en el que hay que conseguir citas, pagar traslados, pagar eh, equipo de grabación y demás consultar a personas que sí sean científicos de verdad reunir todos los elementos y hacer un documental documental que cuando yo lo subo a mi canal no pega porque la plataforma ya no me está compartiendo entonces o sea los últimos que yo hice y que pagué por porque me ayudaran a editar porque le metí cosas padres y demás la verdad no rindieron frutos eh, entonces, o sea, mi, mi, lo que tengo que hacer es reconstruirse desde cero, empezar un canal desde cero, no sé hasta si ser yo la imagen o no, es pesado, es difícil, yo ya estoy consagrado, sí, lo sé que ya estoy consagrado en el tema, ya puedo hablar del tema donde sea, pero que mi contenido sea tan popular como el de Luisito Comunica, el de Yulay o algo así, habría que ver. Yo no he visto ningún otro youtuber, esto todo es nuevo, yo no he visto ningún otro youtuber que desde cero, bueno, que desde que ya murió, vuelva a resurgir con una fuerza increíble. Entonces, hay que ver, ¿no? Ni en Estados Unidos, ni en México, ni en otro país, los que se van muriendo, se van muriendo. Y yo no quiero morirme, yo no quiero morirme. O sea, ¿dónde están esos youtubers famosísimos de antes, de primera generación? Ya no se volvieron a levantar. Entonces tendría que ver la forma en qué tema voy a manejar para ver si puedo resurgir o ya no. El wherever, pues ya no puede ser el wherever porque ya la gente no habla el mismo idioma, ¿no? Ya no hablan las mismas palabras, ya no se identifican con él porque pues, el wherever ya se ve más grande, ya tiene unos chistes pasados, ¿no? Ya de, de época porque pasan los memes muy rápido y ahora se hablan de otras cosas que antes ya antes hablaban, ahora se hablan otras cosas diferentes entonces por eso quizás esos todos esos youtubers ya no regresen porque pues por su forma de ser ya ha cambiado y la gente nueva está esperando nuevas nuevos talentos eh, yo mismo he estado siguiendo nuevos talentos nuevos chicos o chicas que que hacen contenido y como son muy tienen mucha energía están muy vivos eh, te causan una sensación de, de comodidad, de estabilidad. Creo que eso es lo que pasa. Cuando ustedes ven a un youtuber que es muy alegre, que es muy contento, que tiene todas las pilas, se enganchan y se sienten bien al verlos. Pero si ya me están viendo todo enfermo, ya me ven todo cansado, ya me ven todo ojeroso, ya me ven este, eh, triste, yo creo que empiezo a morir. Entonces, discúlpeme que esté así hoy, voy a arreglarme, voy a mejorar, voy a sanar en todo y voy a tener la energía que necesito porque sé que transmito, transmito lo que soy y ustedes no van a querer a nadie enfermo aquí frente a sus pantallas. A veces está bien porque si sí los consuelas, si sí los ayudas, pero cuando ya es demasiado tiempo que alguien está mal, la gente comienza a cansarse. Y no, por eso hay, hay youtubers que son muy graciosos, que hablan mucho, que se mueven un montón, que que se ríen y que hacen gestos y demás y tienen mucha gente porque es la energía que les está transmitiendo, pero Dios mío, yo yo mi energía, no sé qué le pasó, se la llevó el chamuco, yo voy a tener que tirar todas mis cosas, yo no sé porque mi energía desde hace unos cuatro años está terriblemente mal está muy muy mal, muy decaído, muy triste, eh, muy cansado muy preocupado y antes de que me enferme muy mal y ya termine muriéndome de verdad, debo de mejorar esto. Ya vendrán tiempos mejores. Sí, Ricardo, yo solamente que llevo como cuatro años, cinco años, que ya estoy cansado, bien cansado. Son los muñecos endemoniados que tienes. Así nos pasa a los chavos rucos dice él. <ruguita> ¿conocen a un chaborruco que tenga toda la energía? ¿conocen a un viejo que tenga toda la energía? ¿o sea un youtuber, algún, algún youtuber viejo que, que vean y que tenga toda la actitud y eso? la vejez pega más, macizo? yo creo que sí Alec, yo creo que sí sea, te voy a dar la razón Sí, ya la vejez Pega pega macizo. Facundo, dice Constantino, que Facundo. Facundo sí todavía tiene, ¿no? Facundo sí todavía. El Fede Lobo. El Fede Lobo está más joven. El Fede Lobo está más joven. Sí, todavía el Fede tiene con qué. El, el hombre que viaja en el tiempo, la robot Facundo, por dos. No, pero este Facundo sí, Facundo sí está viejón ya, ¿no? Y sí tiene la actitud de ese Facundo. Si él puede, si él puede tener energía, yo voy a tener que tener energía. Yo apenas me cure, voy a empezar a hacer alguien diferente. Necesito hacer ejercicio y demás. Luisito Rey ahí va más o menos. No, fíjense que a Luisito Rey sí ya le pegó también, le está pegando mucho la la edad, dado no sé qué tiene porque sí lo veo enfermo lo veo decaído lo veo medio gordito el Gus no el Gus no creo no el Gus Green no tiene mucho ahí MP3 fíjate que todo el gordita que está en MP3 está este, alegre todo el tiempo está dando la menopausia yo creo que sí cómo es la menopausia lobo solitario bueno es que eso le da a las mujeres no pero ¿Cómo será la menopausia? Jackie, si sí se ven tus mensajes, no estás bloqueada, Jackie. Ahí estás. Te mandamos un abrazote, Jackie. Dice Eric, está, no hagas ejercicio mejor así. Ah, dice Andrea que en los hombres es la andropausia. No sé qué sea la andropausia. ¿Me pueden explicar qué es la andropausia? ¿Creen que me esté dando la andropausia? El estar está así por su hija, consume la vida de esos chamacos, dice el Kevin. Híjole, yo, yo, yo no sé si yo tuviera un hijo, ¿qué haría? ¿No haría con mi hijo? No, no, por eso no tengo un hijo. No, no, no sé qué haría, no. No podría levantarme temprano, no podría levantarme en la madrugada, no podría atenderlo. Yo necesito que me atiendan a mí. Dice, es la edad porque ahora ya no puedo quedarme jugando videojuegos hasta en la madrugada. Ya me gana el sueño, dice Aker. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que no me, no me está gustando nada. Caída de pelo. No da, nos da después de los 50. O sea que todavía me falta un, un otro golpe duro a mi estado anímico. No voy a aguantar ese otro golpe. ¿eh? No voy a aguantar ese golpe de los 50 años. Yo digo ¿qué? que tengo que mejorar mi medicamento con el psiquiatra. Porque lo que me pasa es que no me gusta nada. Ya no, ya no me sabe nada. Ya no tengo satisfacción por las cosas. Y eso creo que sí es, es peligroso, ¿no? Porque es como depresión. Porque ya no me gusta. No, veo, no puedo ver un video. No me gustan los videos que hay. No hay un youtuber que me entretenga no hay películas que me entretengan, los videojuegos que tengo no me entretienen, no me, no me nace jugarlos, tengo muchos libros y quisiera leerlos, pero no me dan ganas de leerlos, quiero trabajar, pero no puedo trabajar, entonces, eh, yo creo que es depresión, gente, que me está llevando, la y por eso me enfermo, porque como bajan mis, mis energías, la depresión me arrastra con todo mi organismo y me hace sentir cada vez peor. Eh, y Sí lo estoy padeciendo. Creo que por ahí J Balvin estaba, había hablado de que también tenía de ansiedad, ¿no? J Balvin, o ¿no? tenía depresión? O sea, y, y vi que Farruko o sea, ustedes que siguen el reggaetón, como que empezó a hablar de la Biblia en un concierto. No sé qué pase, gente, pero a lo mejor, a lo mejor mucho trabajo, a lo mejor. Eh, no sé, no sé si, banalidad o, o qué les pase, tanta fama que tienen, tanto alcohol que pueden consumir o drogas, que, que ya no, ya lo esté llevando o, o es la vida misma no, como todos lo que estamos pasando, que somos consumidores compulsivos y entonces poco a poco ya no, ya no estamos sintiéndonos bien con las cosas eh, ya, ya queremos todo más rápido, queremos cosas eh, ya no, no, ya nos sorprendió algo, ahora queremos que nos sorprenda otra cosa y otra cosa y otra cosa y entonces yo creo que ya no nos estamos dando gusto, no, yo, yo me acuerdo que antes tener una salida al fin de semana era emocionante a mí no me, no me emociona salir, no me emociona, no me emociona últimamente nada. Eso es lo, es lo feo, estoy muy apático. Y pues gracias por escucharme. Ana dice Margarita que sí he escuchado la canción de René de Residente. Sí, Margarita, pero si la escucho me pongo más como esa canción. Me pongo más como esa canción. Oxlack es la que contagió la depresión, Gasparín dice, mi trabajo me pone deprimida hay mucho estrés, ya cambié de trabajo dice brujita que se ven escucha Shakira, a veces funciona, Oxlack, últimamente has estado muy negativo en todas las propuestas que te hacen para mejorar tu canal, no está padre que todo el tiempo te hagas de menos ante todos los youtubers y ante la vida pues Denise Rojas, es que estoy enfermo es estoy enfermo mental eh, y quiero estar bien, pero pues lo, la enfermedad mental me hace descomponerme eh, físicamente y no me permite hacer ejercicio o, oh, oh, o el, el pinche frío que hace aquí, ya, ya me tiene harto, estoy cansado. Estoy mal, estoy mal, la verdad, gente. Te faltan mujeres, Oxlack, dice Abraham. Pues mi mujer, mi mujer, yo creo que si viniera mi mujer a verme, este, yo creo que me sentiría mejor. Sí, sí, si viniera mi mujer a verme, sí me sentiría mejor. Eh, me, me haría compañía. Ox, este presión, el encierro no ayuda tampoco. Busca alguna actividad al aire libre al solecito. Es eso, Alejandra, que donde vivo no hay solecito, es puro frío. Puro frío y llueve. Entonces parece que estoy en Inglaterra entonces por eso está tan triste, está tan aguitado, o sea, te lo juro, no he salido a, al patio en días, y sí, sí, yo creo que es ese encerramiento que tengo, y, y a ver cómo le hago, Oxlack, ¿no has pensado hacer un viaje? No me emocionan los viajes, Felipe Ponce, no me emocionan los viajes, no sé a dónde, a dónde ir, CBD, mi ox, es la medicina de hoy y pone a high. ¿Será porque tienes tantos objetos que hay ahí? Puede ser, ¿eh? Dices el problema de las redes sociales, la constante obsesión de dopamina. Ándale, es como eso, mira, MKBHZ dice eso. La constante obsesión, obtención de dopamina. Ah, ah, ah. Te voy a mandar unas nenas para que te alivianes, lobo solitario, dice. Oxlack, es que te has hecho rutina de las cosas. Ya has hecho muchos videos y mirando bastantes. Y si recuerdas como antes, los videojuegos te entretenían más porque teníamos menos acceso. Ahora ya todos tenemos consolas de videojuegos y si nos entretenemos, pero ya no sentimos la misma alegría de cuando jugábamos en las maquinitas de las tiendas, ¿a poco no? Ándale, Joano Ocampo, exactamente, exactamente. ¿Y si ve las posibilidades de mudarte? Alejandra Bustos, Este, no, porque si me mudo no tengo todos mis beneficios, no tengo no tengo quien me haga de comer, no tengo quien lave mi ropa, no tengo quien me apapache, Estoy muy cómodo. Lo que estoy haciendo es que, dice José Ponce, te falta tu mujer. Yo creo que sí me falta mi mujer. Yo con que venga un ratito me aliviane y ya. Amor de lejos no sirve. Cuando tienes depresión no es más tendencioso vivir un día con cal con clim con mal clima. No estás solo, hermano. Gracias por esas palabras. Gracias a toda la gente que me está escuchando. Eh, fíjense que antes hacía transmisiones y de pronto se me, se, se, se me salía la ansiedad, ¿recuerdan? Que hasta me ponía a llorar, por cualquier cosa les platicaba y me ponía a llorar. Espero que haya gente aquí que todavía se acuerde de esos momentos en donde me estaba pegando la ansiedad y yo no, no sabía por qué. Y me ponía a llorar en la, en la transmisión y hasta alguna vez tuve que cortar porque ya no ya no aguantaba. Pero ahora me están escuchando hablar de depresión, la verdad. Ahora no es ansiedad, la ansiedad la tengo controlada, lo que tengo es depresión, gente. Es esa depresión fea. Ojalá ya se quite. <coughs> Dice, ¿no te gustan muchas cosas porque ya eres un adulto y te entusiasma con nada? No te entusiastas con nada. Bienvenida a la madurez. ¿Crees que sí, Chepe Carrillo? Yo creo que sí, los jóvenes son más alegres, ¿no? Que unos tenis, que un celular, que una salida con sus amigos, que ir a ver a una chica, que ir al cine, que un viajecito, que la fiesta de no sé quién. Sí, sí los veo más animados a los chicos sí hacen eso. Constantemente están motivados por algo que va a llegar, algo que van a hacer, o incluso presionados por sus sus, sus escuelas y demás. Eh, ir a la escuela gustaba, pero yo no, yo ya no, ya no tengo nada que me despierto y, y es un día normal, ya, ya no me quiero levantar de la cama, es lo mismo. Si me levanto o no me levanto de la cama, es lo mismo. ¿Cuándo voy a volver a explorar Oscar tamaño eh, fíjense que he estado pensando lo de explorar y, y debo de confesarles que tengo miedo <ríe> están padres los lugares para explorar pero estaba viendo al cubo por ejemplo el cubo es un chico que hace exploraciones paranormales ya lo conocen ustedes ahorita está en españa está en europa más bien y estaba viendo sus exploraciones paranormales estaba queriendo ir a las catacumbas de parís en las catacumbas de parís hay una sección donde entras compras tu boleto y te dan un recorrido por las catacumbas abajo de la ciudad las catacumbas están llenas son son túneles llenos de huesos de millones de millones de personas enterradas ahí y están todos los cráneos y los, y los huesos pero esa es la parte de la parte de las catacumbas que pagas, entonces él lo que quería es ir a meterse como Mystery World, Mystery World se metió por otra parte que son unas vías del tren, hay un túnel y por ese túnel hay un hoyo, y de ese hoyo te pueden meter a las catacumbas de París, pero esas catacumbas de París no, en sus en sus primeros cuartos no tienen, no tienen huesos, no tienen cráneos son solamente pasillos debajo de la ciudad, 300 kilómetros debajo de la ciudad, o sea, si te pierdes ahí puedes morir, creo que han muerto una persona, han muerto personas ahí que se han quedado encerradas, porque es un laberinto, te metes y, y 300 kilómetros para volver a encontrar el hoyito por donde te metiste, o sea, está difícil. Entonces yo estaba viendo la transmisión del cubo cuando se iba a meter y lo vi con mucho miedo, la verdad, él, él que siempre se mete a lugares que explora que es atrevido que no tiene problemas de ansiedad depresión nada de eso tenía miedo porque primero para bajar las vías del tren había personas ahí y tenía miedo de que esas personas les hicieran algo a él y a su chica la chica que lleva no sé a quién lleva después se metió más y llegaron otras personas y, y les dio miedo a, esas, a otras personas pero al final esos iban a tomar fotos nada más se fue metiendo más en los túneles, después encontraron a unos que venían de frente. O sea, sí que se encontraban personas ahí en, en lo vacío, en donde no había nadie. Y sí les dijeron dónde estaban las, las catacumbas. Ahora, no sé si se metió, pero va a subir el video. Pero después vi el video de Mystery World y pasó lo mismo. O sea, era muy difícil. Aunque era de día, daba mucho miedo irse a meter a ese lugar y se metieron, y afortunadamente Mr. World encontró unos chicos que se iban a meter, y que llevaban un mapa, entonces Mr. World, en todo su video, lo que hizo fue seguir al muchacho, y estar con ellos, las catócumbas no tienen nada de genial, porque, eh, porque en todos esos pasadizos que ellos se metieron, no había huesos, no había cráneos, solamente eran, paredes pintarrajeadas, muchos pasillos de paredes pintarrajeadas, y entonces no, la verdad, no tenía nada espectacular, o sea, a mí no me llamó mucho la atención para, para estar ahí adentro, estás a 30 metros bajo la tierra en París, a, a un laberinto de 300 kilómetros, y lo único que ves son paredes rayadas, entonces dije, no, la verdad, no gastaría Tiempo, ni dinero, esfuerzo, y me daría miedo meterme a ese lugar, porque para meterte a explorarlo necesitas ir con alguien que ya sepa, tener un mapa. Sabes, eh, en otro documental que vi de otros chicos que se metieron y que sí se metieron tan lejos que sí alcanzaron a entrar a una parte donde sí había huesos, cráneos y todo eso, sí se eh, hicieron, había, hay boquetes que tapan esas secciones por dentro de los túneles había un, un hoyo en uno de esos, de esos pasadizos y en ese hoyo cuando se metieron, ya las paredes ya no estaban pintarrajeadas, ya había huesos, ya había cráneos y ya pudieron grabar cosas así como de las catacumbas de París, originales. Pero se tardaron 10 horas estando allá abajo, allá adentro, 10 horas dentro de, de, esos, de ese laberinto y obviamente pues tenían mapas, sabían cómo llegar y demás. Entonces, así como se fue a meter el cubo, yo no lo haría porque la verdad se fue a arriesgar mucho, él se veía que estaba muy tenso, estaba muy nervioso, tenía miedo, no sé cómo le haya ido después, yo le mandé mensaje a ver si había salido, me quedé preocupado por él, me dijo que sí, que casi no salía, pero que todo había estado bien, o como Mystery World, tuvo mucha suerte en que otros chicos entraran y Mystery World lo siguió al chico que tenía el mapa y estuvo con ellos todo el tiempo, pero así que tú te vayas y te metes a las catacumbas de París, la verdad, así se muere la gente. Y yo ya estoy grande, en serio, yo ya a mí ya me da miedo. Mister War y el cubo están jóvenes, entonces todavía les pinche entra el, la chispa ahí, la calentura. Yo ya lo mido más. Yo ya, yo ya no pienso en mí solamente, yo pienso en mi familia, en quién, eh, a quién, quién va a llorar por mí, quién me va a necesitar. Entonces, pues estos chicos como que, pues obviamente están haciendo, su, se ve que están apartados, se ve que no son chicos de familia, o sea que, que tienen una relación muy estrecha con sus mamás, sus papás o sus hermanos, que sí son muy libres y eso está padre. Yo, yo no, no, no soy muy libre, yo me preocupo de toda mi familia, sé que si yo me pasara algo, pues mi familia sufriría mucho, entonces yo ya no estoy como para andarme metiendo a, a buscar problemas a estos lugares abandonados, hacer las exploraciones, que está interesante, pero yo creo que ya no lo haría, solamente si obviamente voy con personas que sepan el lugar, sean policías o cosas así, pues todavía haría la exploración, pero así a aventarme todas las noches a explorar, a ver qué me encuentro, si hay vagabundos y demás. Porque fantasmas no sé, como les repito, no salen fantasmas. Está Broxlake, habla como si tuviera 40 años, dice Ve a tu twitch TV yo tuve depresión durante cinco años, la verdad es que fue un infierno, pero hoy en día me siento al 100. ánimo, si sí se puede, estamos contigo, muy bien Felipe Chávez, gracias mi hermano, gracias, no se los había hablado abiertamente, de lo que tenía, sí, sí había comentado a veces que me sentía mal, que estaba enfermo, ahorita de gripa y cosas así, pero no, no les había abierto, a, a, a, a, dicho abiertamente que tenía depresión, entonces, eh, pues sí, eso es lo que tengo, me hace bien hablar con ustedes, les agradezco mucho que, que, me, que me escuchen, que me escriban comentarios ahí, que me den recomendaciones, mañana vamos a tener a Jorge Moreno acá con nosotros, así que vamos a platicar de fenómenos paranormales, espero que esté mejor, y ya tenemos, ya tuvimos a Johanan Díaz, vamos a tener a más personas que hablan de los fenómenos paranormales, mañana toca Jorge Moreno, y después voy a invitar a alguien más que nos cuente sus historias, y le podamos preguntar cosas, ¿no? Dice Jorge Garcín, oye, bro, no es, no es Kate, pero te recomiendo que le pongas títulos a tus directos de la mano peluda, o algo así, porque hay gente nueva que entra esperando algo de terror, y se termina yendo y aburriendo. Sí, Jorge, pasa que las transmisiones uh, en realidad son como para los amigos, no es como un programa que yo haga tratando de jalar gente nueva, sino estar con mis con mis amigos, con la gente que siempre está aquí en las transmisiones, que ya tiene mucho tiempo, porque no entra gente nueva, mi hermano, no entra gente nueva porque en mi canal no es recomendado ni las transmisiones, ni mucho menos, entonces ya la gente que me conoce, pues entra a platicar conmigo, eh, por eso no lo hago como un programa especializado, que debería de hacerlo, está bien, suena bien, debería hacerlo como un programa ya con sus, con sus secciones. Lo voy a intentar, mi hermano, te lo prometo. Y no todo el tiempo es de estarme quejando de mi vida, ni cómo estoy, ni cómo me siento. ¿eh? Eh, la verdad, lamentablemente, tengo la, la sensibilidad de, de querer platicarlo y de que me escuchen. Y sé que no siempre va a ser así. Hemos tenido muchos momentos padres, hemos tenido muchas transmisiones buenas, de todo tipo, pero... Pues hay veces que, que uno es difícil que, que esté bien ante, ante las cámaras. Aquí porque tengo la oportunidad de ser yo. Si fuera la televisión, ahí sí tendría que volarme, a seguir un guión, y la gente nunca sabe cuando alguien está mal, gracias. Pero duele tuerte, sí, hermanos, todos para ti te a aconsejarnos y lo que estás dentro de nuestras posibilidades te incluyo en mis oraciones. Gracias, mi hermano. ¿Se puede salir de la depresión? Dice Agustín Benítez. Creo que sí, Agustín Benítez, sí se puede. ¿Con medicamento? Yo digo que sí. Pasa que mi medicamento, les voy a decir, me estaba controlando, pero el, el psiquiatra me recomendó un nuevo medicamento que era más barato que el otro, mucho más barato. Eh, digo que funcionaba bien y la verdad desde que me cambié el medicamento fue cuando me dio el bajón me empecé a sentir este esto triste sin ganas sin gusto por las cosas y demás entonces ahorita estoy tratando de, de tomarme dos pastillas de esas en lugar de una pero sí, sé, sí siento que que la medicina me afectó el cambio necesito comprar de la otra, aunque es mucho más cara, mucho más cara, como tres veces o cuatro veces más cara, pero sí, sí noto que sin medicamento yo, yo no estoy nada bien, y con un medicamento malo tampoco estoy bien. hola ¿tú te sientes así? como debería, cómo debería sentirme yo a mis treinta y tantos? Pues, eh, pasa que depende de la vida que hayas tenido, mi hermano. Traele a Sí, voy a invitar a Gunger, fíjate, novio había de Melissa. Voy a invitar a Gunger. Jorge Moreno, Serena Pil. Jorge Moreno es un investigador paranormal de Mérida en México. Tiene el, el museo paranormal. Yo creo que es el único museo paranormal de México. Eh... Tiene muchos años haciendo investigaciones. Él sí es un, un verdadero investigador paranormal. Me gustó mucho las, la plática que tuve uh, con él en las dos ocasiones que fui a Mérida. y Mañana va a estar con nosotros y nos va a hablar de esos fenómenos. Van a ver que le sabe mucho al tema el buen Jorge Moreno. Pasa que ustedes nada más conocen como a los youtubers famosos que hacen videos de terror, pero no. La gente que hace investigación que tiene mucho tiempo son bien interesantes y están ahí solamente que no son tan reconocidos Jorge ha trabajado mucho y le ha ido muy muy bien estos últimos años eh, ya lo van a conocer mañana si no conocen a jorge moreno pero él es un una persona dedicada al fenómeno paranormal completamente desde hace muchos años y tiene su su museo paranormal buenísimo Gracias Raúl Gutiérrez, fíjense que me dan fuerzas, ¿eh? yo creo que esta transmisión fue así eh, y yo creo que las demás voy a estar mejor, la verdad sus, sus comentarios como esta de Raúl de Ánimo, si tú eres muy valiente, Ánimo sigue adelante, la verdad sus comentarios sí me ayudan mucho, sí ayudan bastante comentarios positivos eh, me hacen sentir bien, me estoy sintiendo más relajado, estoy más tranquilo estoy, estoy contento Así que fue bueno platicarlo, ¿no? Fue bueno que me escucharan. Tengo de salir adelante, debo de, de cambiar las cosas, de que algo me motive, de que me haga sentir nuevamente feliz las cosas que hago y que todo florezca nuevamente. Así pasa en la vida. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo, lamentablemente. Entonces, eh, con su ayuda, con sus comentarios y todo eso, seguro que que vamos a salir adelante, va, vamos a tener muchos momentos padres, van a ver que sí dice Juan Carlos vamos a explorar no seas neni, es que no encontramos nada Juan Carlos eso es lo que no me gustó, dije en las catacumbas de París, si, si yo iría me gustaría encontrar donde están los huesos y los cráneos, pero para encontrar eso tienes que tardarte horas allá abajo, horas y conocer los pasadizos, porque de verdad son muchos pasadizos, o sea, si ustedes no han visto eso de las catacumbas de París, son muchos muchos pasadizos, muchos pasadizos, llenos de grafitis todos, abajo de la ciudad, 300 kilómetros, es increíble, y eh, eh, eh, bien angostos y están llenos de agua, algunos tienen mucha agua y está muy húmedo, están muy fríos, es como decir ¿para qué vas a sufrirle? porque no encuentras nada, en, esa, en, en nada de eso, no encuentras nada, y digo, no, no conviene, no te encuentras ni un fantasma, ni un hueso, no hay nada, completamente no hay nada, solo oscuridad, pasadizos y grafitis, no, no, no le vi, no le vi el chiste, no le vi, le vi más peligro que el chiste. Yo, yo, Jalo Campo, ¿cuál es el origen de tu depresión?, ¿Y cuál sería tu motivación para salir de esto? Eh, es este química, mi hermano. La depresión tiene que ver con, con cosas que, que te pasan. Por ejemplo, un fallecimiento de una persona, una separación, un, algo mal que económicamente que te vaya, que te corran tu casa, eh, que se muera el perro. Muchas de esas cosas te causan depresión. Pero también vienen las otras cosas que causan depresión, que es eh, químicos que ya no te están en la mente, ya no te están generando ese químico y es donde empieza a pasar lo de la depresión. En mi caso, creo que es una combinación de ambas, pero mi parte emocional creo que ya la he estado superando, ya me he perdonado, ya me he este, consolado ya lo he aceptado, ya he trabajado mi parte emocional, pero la parte química es la que me quedó mal, entonces ahí no tengo niveles de, de esos que se necesita para ser feliz, y por eso viene la depresión, y por eso me tratan con medicamentos, para que pueda tener nuevamente, generar esos, esos químicos que me hagan feliz, porque si no, estoy, si no, si no puedo generar químicos, estoy simplemente triste, Desahuciado, no me gusta nada. Es una sensación muy fea, gente. Es ya nada, nada te llama la atención, nada te gusta, nada, nada de lo que hagas te llama la atención, nada. Tus cosas, lo que ves, eh, salir, nada te causa satisfacción. Animo, tal vez te hace falta un hijo o vete de vacaciones a Colombia con Andrea. ¿Cómo crees que un hijo, brujita Jezebel? No, ni Dios lo quiera. No, brujita Jezebel, no, no manches que un hijo. Más bien necesitas playita, dice Elena. Necesito quitarme ese frío que ya me tiene cansado. Pues hay frío desde octubre aquí. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea, ya estoy hasta la madre del frío. Ya estoy cansado de este frío. Todo el día frío, lluvia y frío, no puede ser. Gracias, mía chulada. Gracias, novio Robert de Melissa, gracias, Giancarlo. Gracias, dice: no tengan hijos para sentirse deprimidos, sánense primero. Necesitamos motivación. Este año voy a aplicar para estudiar química y es una aliciente, al menos para mí, eso, vale, Eso sí, sí, claro, tengan muchos propósitos. Tengan muchos propósitos. Yo tengo un propósito todavía. Que, que lo tengo fuerte en la mente y que, que me voy a motivar para hacerlo. Oxlack un en vivo sobre cine, gore y cine de terror. Denis Rojas. Suena bien ese. Uh, conozco a un tipo que se llama, bueno, he visto un video de, de un canal de YouTube que se llama Catulu TV y que él habla. Bueno, él, él tiene muchos, él conoce muchas, muchas historias de películas de, del cine de terror, gore y demás cosas, entonces estaría bueno que lo invite, Dennis Rojas, es buena idea, eh, no tengo el teléfono a la mano, pero voy a preguntarle si, si puede venir a hablarnos sobre películas de terror, él conoce mucho, entonces sí, lo vamos a invitar a esto a que hablemos de películas de terror, yo creo que ese sí viene eh, para este estos, este fin de semana a ver si puede, mañana viene Jorge Moreno y después eh, ya viene yo creo que este chico lo vamos a invitar para historias de terror, sí, para videos de terror para películas de terror dice bro, ¿podrías hablar de video de Fer Bloxton donde encontró una cabeza en Veracruz? Ah, cabrón, no conozco ese de Fer Blocks y encontró una cabeza en Veracruz. ¿Una cabeza, un cráneo o qué encontró? Dice: vamos a explorar y buscar brujas guangas para que ya no estés depre. Oye, Oxlack, ¿dónde le enseñaron la a tu novia para incendiar el lugar? Para incendiar el lugar. No sé, ella aprendió en un, en un trabajo allá en Colombia, me parece. Sí. Ya tiene como seis años, creo que me dijo que, que tenía tatuando y sí tatúa muy bien. Venga, Oxi si se puede, dice José Ponce, gracias. Si tu principal depresión es causa de químicos, más fácil recuperarte. Sí, ¿verdad? Prueba, eh, necesito los buenos medicamentos porque el, el que compré apenas, no, no me hace, no me hacen esos medicamentos, ya me di cuenta, necesito del, del, bueno. Van a ver que, bueno, a lo mejor mañana me compro uno, un medicamento bueno y lo cambio, y van a ver que voy a estar mejor los siguientes días porque sí, sí vi mucho el cambio con este medicamento. ¿Ocupas un, un masajito de Andrea? Sí, yo creo que sí, sí necesito un masajito de Andrea, la verdad su compañía me hacía muy bien, me, me hacía sentir muy bien su compañía. Sí, Christmas TV me, me debilita el sistema inmune, por eso estoy así. Oye, Oxlack, tienes que viajar a Qatar. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Hay que ir a Qatar, mi hermano. Hay que ir a Qatar. Esperemos que esa selección mexicana quiera, sí, pueda pasar a Qatar y que vayamos. Dice Oxlack, son los espíritus chocarreros que te tienen así. Pues sí lo, estoy, sí lo he pensado, Juan Pineda, fíjate, ya me tienen también harto los espíritus chocarreros. Eh, pero apenas me componga esto de esta gripa fea, voy a tratar de ser mejor. Voy a tratar de, de hacer ejercicio, de, de sentirme mejor, de tratar de hacer un, un contenido que quizá no haya hecho y que me motive a hacerlo. Me voy a inventar un video, me voy a inventar un video a ver qué tal. El chiste es eh, empezar a hacer trabajar en mi mente otra vez, a que sea creativo. Yo era muy creativo y dejé de serlo. Y algo, algo bueno va a tener que salir de esto, van a ver. Dice Oxlack, ¿sabes qué fue de la muñeca de vacaciones de terror? Fíjate que que fui a hablar con René Cardona, René Cardona es el director de Vacaciones de Terror, y estábamos hablando precisamente sobre impulsar su película nuevamente y a mandar a hacer muñecas de Vacaciones de Terror, yo le pregunté que dónde estaba la original, y al parecer a nadie se le ocurrió guardarla, y al parecer en una de las escenas de la película la queman, la meten a la, la, la chimenea y se quema. Entonces, por eso no existe la muñeca de vacaciones de terror, porque fue quemada y nadie más tiene otra. Entonces, lamentablemente, no hay muñeca original de vacaciones del terror. René Cardona, antes de que empezáramos a hacer lo que teníamos planeado, murió, murió el año pasado, me parece, y ya no pudimos hacer nada con el trabajo que él quería que, que comenzáramos a realizar en Internet. Y pues, ni modo, se quedó ahí varios proyectos que habíamos hablado juntos y tenía esa oportunidad de emprender algo con él en el cine. Pero bueno, lamentablemente murió René Cardona y ya se quedó sin, sin hacer nada sobre eso. Aguitz dice, te mandé un dibujo de Melissa y unas imágenes como lucería si fuera un personaje de anime. Te mandé un video que no has visto. ¿Cuándo me invitas a tu podcast? Yo también sé mucho de Peliterro. ¿De Peliterro? ¿Qué es Peliterro, Agüitz? Conoce mucho de Peliterro. ¿Qué es Peliterro? ¿Ustedes, ustedes aceptarían que Agüitz estuviera en una transmisión completa, gente? Gente, ¿ustedes aceptarían que Agüitz estuviera en una en una transmisión completa, a ver, díganme sus comentarios, vamos a ver si dicen gente, sí, AWITS, queremos AWITS, los invitamos a AWITS. Pel Peliperro, dice, no, dice que Peliterro es películas de terror. Dice que es película de terror dice sí sí queremos águilas no no jaja ahorita no joven no no solo si parece aquí era para ver madrazos jajaja ja, ja. no hagas eso mejor sí que no hablan de Metatron dos ¿No, ahorita dice que sí mejor un poquito no más no sí pero no joda tanto el lunes sin falta sí por supuesto que no <risa> Jenny Love dice sí no más que participe en el primer acto, solo quiere que vaya a ser para hacer bullying. Nemmen, Nel, sí, pero ningún comentario de sus Transformers, la verdad, no, no, y no, joven Nel, porque siempre dice con él este, este, un ratito nada más, dice Elena. Es muy intenso, no. Podría ser un ratito nada más, ¿verdad? De que fuera Amanda, mejor voy a ver a Yulai, así va a estar Awitz, para nada, no. No hables más de Yulay, que luego lo voy a invitar aquí a la transmisión, a ver si a ver si quiere venir Yulay. A ver qué tiene que decir Yulay sobre cosas paranormales. Queremos a Wits vestido de bebé. Diez minutos y que le diga que le fue bien. Eh, que pague por minuto. Nosotros te llamamos. <risa> Vamos a ver el dibujo de, de Agüiz porque dice que mandó un dibujo de Melissa. Así que vamos a ver qué dibujo mandó a Witz sobre Melisa. Que Melisa ya ni viene. ¿Quién sabe qué tenga Melisa? Vamos a dejar a ver hasta qué día decide hablarnos. Decide que, que quiere venir a la transmisión. Y si ya no viene Melisa, pues no importa. Vamos a hacer casting y vemos si hay este, otras chicas que quieran platicar en las transmisiones vamos a ver ah, No encuentro su... de su, su, este de Aguitz. Voy a buscarlo. Aguitz. Vamos a ver los dibujos de Agüitz. Se si pone... Mandó... Yo prefiero alguna princesa de tus invitadas como Melissa. Hasta la frente de los dibujos. Sí, Melina, no es culpa de sus acosadores creepies. <risa> Dice que Melissa no regresa. Ah, por sus acosadores. Oh, oh aquí está melissa como si estuviera en un anime. Uy, oh, pero son muchas fotos. Ok, empieza desde aquí. Dice... Ah, cabrón, es un poema. Ahí está la foto. Y dice, en mi mundo todo tiene una razón...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 pero la rosa más especial de todas eres tú. tú. Tu ojo izquierdo brilla como la luna, tu ojo derecho brilla como el solo, y cuando veo a ambos veo un enorme y hermoso eclipse en tu interior. Por siempre tuyo y por siempre te amaré, poema originalmente escrito por Awitz. ¡Oh! El poema de Awitz, aquí estamos viendo a Metatron con Melissa. Melissa tiene sus lentes... Tiene sus cuernitos. Ahí está Agüitz y Melisa tomados de la mano. <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> Melisa y Agüitz tomados de la mano, caminando hacia el horizonte. Melisa le está tomando un cachetito a Metatron. Están coqueteando, se sienten muy felices. ¡Qué bonito es el amor! Me, así me gustaría sentirme yo entusiasmado.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 Poema originalmente escrito por Awitz. ¡Oh! Y ahí estamos a Melisa si fuera un personaje de, de anime. Ahí tenemos a Melisa si fuera anime. Y a Melisa si fuera anime. Y a Melisa si fuera anime. Sí se parece, ¿eh? Sí se parece. A Melisa si fuera anime. A Melissa, si fuera anime, de Dead Knot. A Melissa, si ¿sí se parece. Sí, sí se parece, Melissa, ¿eh? Fíjense que se parece. Sí pensé, no no, no lo hubiera imaginado, pero sí se parece. Oh, pues ahí está. Ahí está Awit y Melissa. ¿Cómo lo vieron? Eh, Awich va ganando porque Awich ya le inventó un poema a Melisa y Akira no le ha inventado ni un poema a Melisa, eh, que yo sepa Dicen que si ayer los abandoné porque fue 14 de febrero no, yo aquí ni en cuenta de 14 de febrero yo nada más quería estar dormido Oxlack, buenas noches. Una vez vi en uno de tus directos que mostraste todas tus consolas de videojuegos. Eres muy fanático de eso. Deberías hacer gameplays como algo diferente. Sí. Sí. Fíjate que me compré recientemente un juego que es el de... Eh, mmm, uno de guerra, ¿cómo se llama? Compré el último de... Eh, no me acuerdo cómo se llama pero bueno lo compré y no me y no lo lo jugué unos días y lo dejé ya no lo he jugado me no me no me sentí emocionado por jugarlo ya entonces eso es parte de lo que tengo ¿Dónde anda Kira con nuestro artista del siglo call of duty eso brujita que se ve el Call of Duty Rujita, ¿cuántos años tienes tú? Te la sabes de todas a todas, ¿eh? Dice Ox, tus, tus gameplays de Amon Us serán divertidos. Sí, ¿verdad, Mark Doretti? Estaban padres los de Amon Us. Eh, voy a hacer cosas nuevas, van a ver, gente. Hoy me ven triste, hoy me ven apagado, me ven enfermo, pero verán que verán que tiene que cambiar esta situación y que van a haber cosas interesantes, va a haber cosas chidas, mi energía va a ser mejor, voy a estar bien, se los, se los aseguro. Mañana tenemos transmisión con Jorge Moreno, mañana va a ser una transmisión buena, vamos a tener un experto en fenómenos paranormales, así que espero que le pregunten muchas cosas y que se la pasen bien, mañana a las 9 de la noche estamos aquí en la transmisión Así que mañana yo voy a estar ya mejorcito. Les agradezco que me hayan escuchado, que me hayan acompañado, que me hayan aconsejado. Yo prometo que voy a renacer de entre las cenizas. Vamos a, a regresar con muchas cosas padres. Mi enfermedad no me va a superar. Eh, si alguien tiene problemas como de lo mismo que siento yo, pues lo entenderé. Ahora sé que a muchas personas puedo ayudar, al menos platicándoles mis experiencias porque hay personas que de sentir lo mismo y no saben que tienen una enfermedad, no saben que es químico y a lo mejor hasta se culpan ellos mismos de las cosas que hacen cuando en realidad es un problema mental. Entonces no quiero que, que se sientan mal si alguien está en las mismas circunstancias y quiero que aprendan de, de mi experiencia. Afortunadamente estoy mal, pero de lo que cabe estoy estable no, no estoy tan mal, si no, no estuviera aquí con ustedes, entonces, eh, les agradezco mucho, gente, y yo creo que mañana nos, nos vemos, mañana nos vemos ya para que tengamos un programa bien, hoy les agradezco por haberme escuchado, hoy platicamos, pero mañana sí tenemos programa con Jorge Moreno, a las nueve de la noche, empezamos esa entrevista, y le, eh, le preguntan muchas cosas, vemos que habla y que nos muestra, ¿sale?, los quiero mucho, así descansen, hasta mañana, nos vemos, este, mañanita, y voy a ver qué tal me siento, ¿sale? Descansen, mañana platicamos, bye.